Apretando los botones físicos de nuestro dispositivo Android Claro está que dependiendo del modelo de nuestro dispositivo Los botones físicos podrían cambiar El método podría cambiar Pero a veces puede darse el caso de que entramos eh, al modo Fastboot por accidente Sea por un programa, por un software, por una aplicación, por lo que sea Y necesitamos salir del modo Fastboot En este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden salir de este modo E incluso entrar al modo Fastboot de una manera súper fácil Super sencilla con tan solo un clic Chicos para salir del modo fastboot de nuestro dispositivo Android es muy sencillo Esto lo vamos a hacer con una herramienta Con nuestra herramienta llamada Rayboot for Android Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Para que la descarguen, la instalen y obtengan una licencia Una vez registrado el producto vamos a ejecutar el programa como administrador Lo primero que tenemos que hacer en caso de no hacerlo es eh, conectar nuestro dispositivo Nuestro dispositivo Nuestro Android en el modo Fastboot Con el cable USB Una vez conectado nuestro dispositivo En el modo Fastboot Lo único que tenemos que hacer es Darle clic acá donde dice One click salir de modo Fastboot De todas formas el mismo programa Reboot for Android Pro nos permite, en caso tal de necesitarlo, entrar en el modo Fastboot con tan solo un clic. Aquí simplemente le damos a esta opción, One Click, salir de modo Fastboot y el dispositivo se va a reiniciar. Y aquí nos dice que ya el dispositivo salió de manera exitosa del modo Fastboot. Ya lo que tenemos que hacer es esperar a que se reinicie para que de esta forma pues tengamos el dispositivo funcionando normal, común y corriente. De todas formas como le dije anteriormente una vez con el dispositivo conectado aquí el programa nos da la opción de entrar en el modo fastboot en caso de ser necesario con tan solo un clic. De la misma forma con la que hemos salido y obviamente este software nos brinda otras opciones que pueden ser de gran utilidad.